las 11 este soy representante de la soy representante de la persona de discapacidad intelectual o desarrollo soy representante de la comunidad de madrid de autónoma vamos a ir a Toledo a de septi en septiembre el 24 de septiembre eh, vamos a presentar la, la, la, la plataforma de toda España se puede ver eh, la, por internet por internet al, eh, a las 10 de la mañana y, y en la web y el web es www.poderdelapersona.org qué qué qué qué ahí ya me queda. el poder de la persona